Buenos días, señor eh, Presidente. Señorías, eh, queremos empezar desde el Grupo Unidos Podemos denunciando esa especie de cárceles inhumanas que ustedes llaman centros de internamiento de extranjeros, en el que hay hoy mismo 24 horas, desde hace 24 horas, más de 60 personas protestando por las condiciones inhumanas en las que se vive en esos centros. Gracias. Eh, respecto a la moción que ha presentado el PNV, queremos comentar hemos hecho una enmienda de adición en la que solicitamos la derogación de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española y del Real Decreto Ley 20 2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad. Eh, ayer en este hemiciclo se oyeron palabras hacia el grupo de Unidos Podemos que nos llaman radicales y vamos a ser radicales en este sentido, también en el buen sentido de la palabra, en el que nos lo tomamos nosotros. Vamos a ir a la raíz de este problema, porque este problema de la financiación sobre la ley de dependencia no es solamente un asunto puntual, sino que es un asunto que viene acorde a los, todo el, ese entramado legal que han organizado entre ustedes, señorías del Partido Popular y las señorías del la Partido Socialista, con la modificación del artículo 135 de la Constitución y la, el desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ya lo han comentado otras compañeras y compañeros. El señor Rajoy, el candidato a presidente, ya dijo en el año 2012 que el sistema de dependencia no era viable. Ustedes han hecho una versión mediterránea del consenso de Washington, del dogma neoliberal de que no hay alternativa al capitalismo. Ustedes nos quieren hacer creer que no hay alternativa a su política de recortes y les queremos decir que sí, que sí que la hay y que el sistema de, de financiación de, de, de la ley de dependencia es viable. Les vamos a poner dos ejemplos. Uno de ellos es, yo vengo de la comunidad foral de Navarra en la que llevan gobernando sus compañeros de UPN han gobernado durante 25 años siguiendo al pie de la letra el dogma del recorte y del austericidio. En cosa de un año le hemos dado la vuelta a un sistema de financiación fiscal. De, le hemos hecho una ley, bueno, hemos hecho una financiación, una fiscalidad progresiva en la que las personas que tienen más patrimonio, las grandes empresas y las fortunas pagan más dinero. Como consecuencia de ello tenemos que desde enero hasta agosto la recaudación en Navarra ha subido un 3%, mientras en el Estado ha bajado un 1,7% debido a su política regresiva de impuestos. Señores, si no piden más impuestos, si no piden que se recaude más, es imposible financiar las leyes que sostienen el Estado de Bienestar. Queremos decirles también que, a consecuencia de ese entramado legal que ustedes han creado con la modificación del artículo 135 de la Constitución, se pierde la soberanía de los pueblos y se pierde la posibilidad de decidir en qué se destina el dinero de los impuestos. Ustedes han decidido, y es el segundo ejemplo que les quiero poner, señorías, han decidido que desde el año 2012 hasta el 2016 gastar más de 4.000 millones de euros en armamento, en alimentar el sistema de guerras y el sistema de, de creación de empleo mediante la fabricación de armas. Ustedes están alimentando ese sistema con 4.000 millones de euros y han dejado de financiar con 2.000 millones de euros una ley de dependencia para atender a las personas más vulnerables de esta sociedad. Eso es un sistema de clases, señorías. Ese es un sistema en el que ustedes están defendiendo a las grandes empresas armamentísticas, los intereses de las grandes empresas armamentísticas, antes que cuidar de las personas más vulnerables de esta sociedad. Y esa es su responsabilidad, señorías. Luego les recordaremos las cifras y los datos, pero queremos decirles que exactamente en ese periodo del 2012 al 2016, más de 100.000 personas han muerto sin tener asistencia y teniendo derecho a las prestaciones del sistema de dependencia. Y esa es una responsabilidad suya, señorías. Han decidido comprar armas antes que atender a estas personas. Queremos decirles también que yo vengo del mundo del trabajo social, en el que tenemos un código deontológico, en el que hay unos principios éticos que guían la intervención de los profesionales, de las profesionales del mundo del trabajo social. Y queremos preguntarles también que nos respondan. ¿Cuál es su jerarquía de principios éticos para priorizar la compra de armamento antes que atender a las personas que más lo necesitan en esta sociedad? Muchas gracias. Muchas gracias, senador Bernal.